Medioso. Nuevo video para el canal En esta propiedad vamos a grabar Un juegazo Es Dragon Ball Y la verdad hay un evento super bueno Por el aniversario Porque están en aniversario el juego de hecho Y en el server 13 hay un eventazo Y la verdad pues Vamos a ver qué nos da Y antes de seguir con el video Si alguno te ha suscrito a mi canal Que muy mal por cierto Porque estoy subiendo contenido casi seguido Lo único que tienes que hacer es Darle clic en el botoncito rojo que dice suscribirse, es totalmente gratis, no tienes que pagar a nadie para que te suscribas. Y pues nada, como les decía, hay un super evento en el server número 13, así que vamos a ganarlo. ¡Hola! ¡Vamos a ganar! Bueno chicos, como ven ya estamos aquí en el server número 13. Y pues nada, vamos a ver qué tal nos va, porque la verdad no tengo un buen avatar. Vamos a escoger la lagartijita, ¡Vale! La tortuga no, Boomer tampoco este. este, es una Ah, se me olvidaron de Iguana Ya, este carro, este móvil Vamos a coger ese móvil, no sé qué móvil es Un teleport, sí Ya, está bien Vamos, vamos A ver, José Valverde Ok, José Valverde No, me diste, a ver, vamos por aquí Ahí Bien, bien, bien, bien Ahora vamos a darle un bolchito Vale, vale. Le dejamos sin ángulo. Ah, no, sí tiene ángulos <ríe> Sí tiene ángulo. Ok, ok, ok, ok. Ah, odio cuando se la ¿eh? Ya, yeah. vale, por fin jugo. Au. También tengo defensa, no sé por qué me estoy corriendo, vale. Au eso es lo bueno de, de ese carro pues, ¿no? que te ataca por Ta... <risa> miren también hay F's, hay letras, hay evento de letras también no sé la palabra si no les dijera para el evento pero me supongo que es son palabras fáciles, ¿no? Una vez que le tengamos abajo ya es por las puras ya. No va a ser nada. Lo único que te le queda es teletransportarse. Porque para que me den ahí, está fregado. Tiene que bajar. Dele ahí, tiene que bajar. Tontazo, ¿no? Tienes que bajar. <risa> Lo, lo malo de estos, de estos servidores es que, pues... Son... Como les digo, demora mucho para ganar y la verdad ya creo que tengo el, todas las de perder acá, eh. Lo único que me queda es darle BUNK. Porque la verdad sí me bajó bien con el primer ataque que me dio. Lo único que me queda es darle boom, pues nada más. Para eso. Mm, estresante. La verdad sí que es estresante. Teleport. Ya. Yeah. No tiene un buen avatar, no sé por qué me está ganando. Es que ese carro, la verdad, baja bien, ¿eh? Baja demasiado bien. Eh, para eso se teletransporta, para que esté luego todo gilipollas por ahí. Ok, toma. <ríe> Mi cara de concentrado es un éxito, ¿verdad? Eh... No tengo nada que decir acá, chicos, la verdad. Es... es todo. Es todo nada, pues, este, ya perdí, ya. La verdad estuvimos bien igualados, eh, medio con la última. me ganó. tiene ataque. Bueno, no tiene ataque, sino tiene el carro. Que, pues, la verdad, te llega a uno y te baja hasta que no te deja. El de acá, es... lo único que tiene de bueno es su SS. Pues... No, nada, bueno. Quitale el ángulo para que no des OSS. Ah, sí tiene defensa, ¿eh? esa ropita, ese cuerpo y ese dragón. Le dan defensa. Dual. Dual, dual. Ya voy cinco minutos grabando. Y pues este pata, nada que sea por... Ah, encima salió esa vaina, en serio. La verdad, si estoy más lejos, me estreso. Mira, no, no es por presionar, ni nada de eso, pero estoy apurado. Tienes defensa, tele, por eso en serio. No la hagas larga. No la hagas larga. Más, la sé más larga. Ay, la verdad, la verdad. No me baja nada y encima la que larga. ¿Cuántos teleports tendrá? Ah, ¿Cuántos teleports vas a tener? Eh? ¿Cómo ese carrito? Porque es como que... Toma. Ok. El eh, al que le dé por atrás me va a seguir dando. De hecho me está bajando mucho. Creo que voy a cambiar de carro, no, no me simpatiza ese carro. Bueno, no tengo mucho ataque. Defensas sí tengo, pues. que voy a utilizar voy a utilizar voy a utilizar. sí porque si le quito el ángulo ya no no va a tener dónde dar ¿ven lo que me refería si le quito el ángulo no va a tener dónde dar o sea que yo aprovecho lo voy bajando lo voy bajando ¡Ay! ¿Por qué demora tanto? ¡No! Decía sí, ah, mi perrito hasta que la... Yayito, yayito, cae de... Ah, ah, mucho creo. Sí, mucho. Ah, ah, ah, ah. ¡Ah! ¡Me dualizó, güey! ¡Qué pro! Me dio los dos, ¿eh? No sé qué se vaya, ¿eh? Pero... Lo que se vaya lo va a matar. No lo mata. De hecho ya me tiene medido. A las dos. Ahí. Ah, boomerang. Me gusta el boomerang. Casi 10 minutos en una sola partida. Ah... Le dije que no me hiciera larga, y el yo... larga. Ya. Vamos por otro siguiente country incante. Tenemos una posibilidad. What? Me salió llorando arriba. <risa> ok, 10 minutos grabando, vamos, vamos. Miren, acá le tenemos al gm. E gm, e gm putito. Cambio el aire, no, ¿no? Ya, entonces un poquito menos. Dragoncito, ¡Pua! y, fua. 400. Eh, con ese carro, una bala 2 sí me destroza, sabía. Ahí. ¡Ay, qué po <risa> pollo! ¡Pollito, pollito, dígame, pollo! <risa> ¡No, no me mates! <risa> ok, ok. Vamos a dar, vamos a dar. Quédale un bala 2, <risa> Ya. Eh, quitamos el ángulo un poco. Quitamos el ángulo. Eh. Au. Bueno, no, no del todo. Ah, me quedé sin ángulo, yo maldición. Ah, oh, ya fue. En serio no le voy a poder ganar esta oportunidad. Ah, su puro bala 2, no me está dando. Y. Au. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé qué hacer. Ya, tengo ángulo. DN, es el DN, ya, ya me mató. Ah eh, Puede ser baladosazo, ¿ah? ¿eh? Ahí para que lo mueva, tiene que moverlo. Ah, no, la verdad. A ver, DN, ah, ok como ya te entendí por qué está que nos fue el DN. ser el aniversario, el DN tiene que estar presente, pero pues, si no, es un poquito más. Creo que nos están dando ese carrito que tiene él o la cosa de arriba de su, parece el globo de pokebola o algo así. Eh, ¿Me quedé en la ajo o es el puto que no juega? Ok Bien, ah, oh, maldición. Si sí me puede dar o se puede rebotar a L eh. Bien, bien, si sí sale con eso Era bala 2, joder No, mejor que no le hiciera ¿Cómo me va a dar esta vez? ¿En serio sí es el de L? Porque Supongo que este te juega, pero mucho demora, eh y no está lanzando. O estoy lag yo. Ah mira, ¿sabes qué? Ya me harté. Te voy a dar un baladosazo. Salga lo que salga. ¡Ay, salió Cooper! En serio, no, mames. Se va a teletransportar. Yo no quiero que se teletransporte. Oh, eso me va a doler. Ouch. No, no es verdad, verdad, Estoy muy pollo, eh. Si es que no le gano ahora va a ser un poco difícil. No, no. Ah, ya me, ya me che, a chingar a su madre, ya me dio ya. Ya, pero bueno, ya sabemos qué carro tiene para, para la. ¡Ah! ¡Cambió el aire! No me di cuenta. A ver si te concentras y si dejas de grabar. Ya. Voy a concentrar en jugar, por ley no voy a concentrar en jugar en jugar, en jugar, en jugar. <risa> Dame una oportunidad, por favor. Estoy grabando. ¿Qué pasa conmigo? Estoy muy pollo hoy día. Me estás dando la mala suerte. Ponte para acá. Casi me mata. Eh... Toma ya. Ahora sí te voy a dar. Ahora sí te voy a dar. Uy, uy. Puede ser, puede ser, puede ser, balador, puede ser, balador. Me arriesgo a todo, nada. Te... Ay, dime que si sí le llego. Dime. ¡Uf! ¡Ah, bien! No se teletransporta. ¡Oh, qué suerte! No se... Este pata no se teletransporta, ¿eh? El aire está igual, el aire está igual. No sé qué va a ser. Ay, dime que... ¡Ay, ya ¿Es en serio? Oh, ¿Por qué? Está bien fácil este. Acto. Por aniversario te dan pez para que. ¿Qué? Ya mejor sigo jugando y, y de ahí este, hablo ya. ¿Por qué? 9. Eh, Ay, tómalo, tómalo, tómalo, tómalo, por favor, por favor, por favor. Estoy muy, pero muy, pero muy pollín. Eh, se está acercando ¿eh? no entiendo por qué se me hizo agua la verdad, ya gané Sí, mira, nos da dinero en esto ha recibido el DN, ok ha recibido regalo, ah, dos horas ah, esto es para que te, te en el GP ah, me fue cortito grabar este video bueno chicos, este fue el video, espero que les haya gustado que hayan aprendido cómo ganar al GM cómo encontrarlo en sí Solamente tienen que tener una buena ropita, buscarlo, insistir. Y pues nada chicos, espero que les haya gustado. No te olvides de suscribirte, activar la campanita de notificaciones, darle un super mega like. Para que sí me motives a seguir grabando gameplays. Y pues nada, nos vemos en el próximo video que ya estaré subiendo en estos días que estoy editando. Está muy bueno para decir verdad. Y nos vemos, chao chao.